Aquí estamos con el compañero Wilberto Vargas uh, Estamos en la ciudad de Nueva Guinea, aquí en, en, en, la, en la región autónoma Caribe Sur Sí, sí. Um, entonces Wilberto, ¿nos puede explicar un poco qué fue la experiencia de usted, de usted y su empresa durante el 2018? Bueno, este, nosotros somos una empresa que ya tenemos más de 15 años estar exportando tubérculos hacia Puerto Rico, Estados Unidos y bueno todo iba bien eh, pero después del 2018 cuando ocurrió todo lo que pasó en Nicaragua este nosotros como empresa trabajamos eh, con parte de capital propio pero también con crédito entonces en ese momento nosotros dejamos de trabajar por el problema que ocurrió aquí en Nicaragua y se nos vino abajo toda la importación. tuvimos que hacer recortes de personal porque no podíamos mantener no había salida para exportar porque eh, los tranques no dejaban pasar los contenedores entonces estuvimos, el bajó ¿verdad? La, la exportación, este, los productos ya no llegaban a las empresas para procesarse, entonces eh, por ese motivo tuvimos que parar la, la empresa, cerrar y lógicamente que como tenía líneas de crédito caí en mora con el banco, este, caí en mora debía una línea de crédito y no pude seguirla pagando porque al dejar de cortar, entonces no había ingresos para seguir trabajando y entonces tuve que caer en mora con el banco. ¿Y qué fue la política del banco en ese momento? ¿Eran comprensivos? ¿O... Eh, en ese momento el banco, la verdad que no... Me hicieron una reestructura de crédito, pero, pero no fue lo mejor, o sea, lo que, lo que yo quería. Eh, me, prácticamente me cerraron las puertas. ¿Y entonces usted en ese momento corrió el riesgo de que le iban a tomar posesión del colateral del, este, del préstamo? En ese momento eh, llegamos a un acuerdo porque yo realmente les dije que no podía seguir pagando porque no tenía trabajo. Eh, siempre había sido un cliente que iba al día con mis pagos, pero ya al no tener el trabajo no podía seguir pagando. Entonces al final el banco me aceptó una reestructuración del crédito y así hemos ido pagando. Gracias a Dios pues que vamos pagando, pero sí nos afectó bastante a nosotros en la empresa. En, en el crecimiento sí. que llevamos nosotros, bajamos. En términos de, de años de desarrollo, ¿Cuántos años de desarrollo de su empresa le costó ese periodo de... de, de... Y, eh, como le digo, nosotros llevábamos un crecimiento bastante acelerado antes de que sucediera todo lo que pasó y después de eso nosotros ca caímos, que teníamos eh, una planilla de, de 70 empleados y bajamos apenas 30 porque ahí quedamos sin trabajo y no teníamos para pagar la planilla del personal entonces tuvimos que hacer un recorte del personal forzadamente, o sea, no porque queríamos recortar o porque ya no queríamos trabajar, sino porque no se podía seguir trabajando ¿Y cuánto tiempo le ha costado volver a lo que podría llamar ser la normalidad? Eh, pues la verdad es que a la normalidad no hemos podido llegar a... ¿Entonces le hace falta llegar a donde pues estamos... estaban? Sí, claro, nosotros hemos bajado bastante el nivel que teníamos en el volumen de exportaciones hemos bajado un 60%. Pero eh, supongo que estaban volviendo a, a llegar hacia la normalidad, lo que podríamos llamar la normalidad, y en ese momento viene ese virus. El, el virus, sí, también. O sea, cuando quisimos arrancar, nuevamente nos ataca el virus, y que, que como eso empezó en Estados Unidos y nosotros, es para allá que mandamos los productos, entonces aquí no había llegado todavía el problema pero ya estábamos nosotros sintiéndolo porque el producto de nosotros va para allá entonces sí. los mercados empezaron a bajar la, la demanda ¿Y se van recuperando ahora? Eh, ahora, actualmente sí vamos empezando a recuperarnos pero vamos eh, lento ¿no? ¿Cuántas personas uh, tienen su nómina ahora en la Ahora, empresa? lo que tenemos como con 40 personas y habían 70 sí 70 y nos puede dar una idea, Wilberto por ejemplo, para ayudar a la gente a comprender el, el impacto ¿cuántas toneladas de producto o cuántos contenedores de producto estaban enviando antes de abril nosotros, de 2018? nosotros estábamos sacando por semana este... Eran cuatro contenedores por semana, que esos son como el contenedor lleva 500 quintales. Okay. Entonces, si hablamos en toneladas, un contenedor lleva como 20 toneladas. Entonces, semana. Por, por semana nosotros movíamos 80 toneladas de yuca que quisimos. ¿no? Y entonces ahora. ¿Qué es la producción? Ahora bien? lo que estamos moviendo son... Si estábamos moviendo cuatro, ahora movemos en la semana bajo contenedor La mitad. La mitad. Um, una cosa que me han explicado la, otras personas que hemos entrevistado es que en los tranques estaban cobrando peaje, por ejemplo un camión ganadero lleno de ganado podría tener que pagar hasta 15 mil pesos para poder traspasar un tranque. Sí, nosotros este... Cuando estuvieron los tranques hubieron momentos que quisimos este, arriesgarnos a trabajar y, y, y tener que pagar para salir del país ¿Y cuánto le cobraron para pasar el contenedor? Este... lo que pasa es que, mire, lo, ellos... ahí se... ellos cobraban... era... era no era algo... Porque, como le digo, en vez está una persona, en vez está otra. Entonces, de repente alguien decía, dame 100 dólares, dame 2.000 pesos. Pero eso era en cada tranque, o sea, no era solo un lugar, sino que donde usted pasaba tenía que ir como, entregando. O sea, no sé cómo decirle, no era en ese momento, porque alguna gente piensa que tal vez uno estaba apoyando tranque, sino, no era que yo lo apoyaba sino porque para poder mover algo producto yo tenía que, que dar algo para sí. salir. Sí, me, me imagino que ese fue el caso de muchas personas. De muchas personas, pienso que todos los que estuvieron ahí y lograron hacer algún negocio fue porque necesitaban trabajar algo. ¿Y cuánto tiempo ustedes uh, intentaron funcionar así? ¿Por un rato? ¿O todos los tres meses del golpe. No, estuvimos dos meses prácticamente sin hacer nada. Okay. Al final ya no era política, sino que había de dónde sacar dinero. Y entonces se reunían los grupos y, y empezaban a, a, a cambiar la pasada por... Tal vez por licor, también. Sí. Pues, eh, al final yo miraba que los que estaban ahí eran gente bala. Sí. Gente que no quería trabajar. El comisionado de Castro me explicó que había 17 tranques en total aquí en Sí, en... aquí había 17. Entonces me imagino que fue imposible circular sin tener que pasar uno u otro tranque. Lo que pasa es que tuve el cuidado de no moverme porque el asunto es que si de repente usted empezaba a viajar, tenía que estar dando dinero. Y si usted no sabe, entonces decide que usted estaba en contra de él Entonces al final yo preferí mejor quedarme, esperar que todo pasara. Yo creo que, bueno, ya esto pasó y lo único que yo... Eh, deseara que esto no vuelva a pasar, porque al final esto nos tiene a nosotros afectados desde el más pequeño hasta el más grande, porque... Nosotros vivimos en un país de oportunidades donde todos tenemos derecho a trabajar. Este, un país de que el que quiere trabajar puede superar. En mi caso, este, como empresa que nosotros ahora tenemos aquí, yo soy una de esas personas de que empezó a trabajar de cero y gracias a Dios ahora estamos donde estamos porque estamos en estamos un país libre que podemos trabajar y hacer ¿verdad? Este, lo que nosotros esté al alcance de nosotros, pero siempre y cuando ¿verdad? Este, respetando las leyes del país.